Tarde y qué mejor que tener a nuestros protagonistas hablando un poco sobre el tema, sobre, tanto, sobre tantos años esperando este momento. Así que le damos la, la bienvenida a Juan Tenaglia, a un amigo muy querido, Joaquín Curti y Luis Valerio. Hola Juan, buen día, ¿me escuchás? Buen día, Jimen, sí, te escuchamos bien. ¿Cómo va? Eh, me encanta la imagen de fondo. Sí. Sí, sí, la verdad que logró mucho, te hizo esperar bastante esa imagen, sí, pero bueno, ya la qué tenemos. Qué lindo. Bueno, primero preguntarte, ¿cómo fue esta trayectoria hasta llegar a lo que va a ser el día de mañana? Porque hace años que, que más lo espera esto. Bueno, sí, mira, la gente de comisión la verdad que ha hecho un trabajo espectacular, porque hace 13 años ahora, bueno, 14, pero ya tenemos el alta, 13 años que la venían remando, que se anotaban dos aspirantes, eh, luego no se anotaba a nadie, se le caía el título de esos dos, y de por ahí es complicado. Pero bueno, el año pasado eh, juntamos un grupo de personas dispuestas y llegamos a superar el número mínimo, que son 8 bomberos. Eh, hoy en día Marcelo cuenta con 10 bomberos. Y a través de eso eh, pudimos lograr eh, alta operativa y bueno mañana tenemos eh, este festejo acá en el cuartel nuestra ¿Cuántos? Eh, ¿Cómo es? ¿Cómo se llega a ser bombero? ¿Por cuántas capacitaciones tienen que tienen que pasar y cuánto es el lapso? Un año, dos años. Mira, eh, el lapso de tiempo es un año. Eh, ser bombero. Por ahí, cuando, cuando vos tenés la imagen de un bombero, lo relacionas directamente con ir a apagar un incendio. Y la verdad que abarca muchas cosas. Contamos con materias de psicología, material peligroso, bueno, protección personal, juego. Son unas cuantas materias que tenemos que cursar durante el año para poder recibirnos. Eh, la verdad que, que es una carrera apasionante. Uno. Eh, se decide hacer bombero por ir a su pueblo y, y después se va enganchando de tal manera que no piensa más que en seguir en este lugar tratando de obtener cada vez más conocimiento. Me encanta. Para este, para este año, ¿ya abrieron convocatoria para el 2023? Sí, el 2023 iniciamos la convocatoria, también empezamos a hacer. Eh, ...cierto tipo de actividades que no las realizábamos, fuimos a, a dar charlas, empezamos a conocer... Eh, ...y tuvimos una convocatoria de 17 aspirantes, lo cual para Manuel es un logro... ...pero bueno, después por razones eh, de la vida diaria, de trabajo, de, de, de otras cosas que van surgiendo... Eh, ...están cursando la carrera cuatro aspirantes, cuales ya rindieron cuatro materias y las aprobaron a todas Así que bueno, si Dios quiere y estos cuatro aspirantes se reciben, contaríamos con un cuerpo activo el año que viene de 14 bomberos para los localidad. Bastante, de pasar a, a no llegar un cupo a, a lograrlo, eh, es tremendo. Eh, te quería sí. preguntar, porque hace un par de. cuando, el día que, ¿cómo fue el día que les dijeron? Bueno, lo van a, van a tener el cuartel, el día que se recibieron todos, el día que salieron de caravana. Sí, fue. Inexplicable, una emoción tremenda Porque la verdad que todos eh, Teníamos este objetivo Sabíamos que lo estábamos haciendo bien Que estábamos cumpliendo con, con todo lo que Pedían Pero bueno, uno va Cursando las materias y aprobándolas Y cuando de pronto te enteraste que, que ya está Que tenés el número Correcto para iniciar El alta operativa Es una situación indescriptible creo que nos, nos duró la, la... nos dura la emoción hasta, hasta el día de hoy. Me encanta. Fue un lindo día para el pueblo. ¿Y qué es lo más sí. complejo de, de elegir ser bombero? ¿Qué es lo más sacrificado? Lo más, lo más complejo es que eh, uno tiene una vida eh, donde tiene familia, donde tiene trabajo, donde tiene responsabilidades y, y el estudio eh, Demanda mucho tiempo, y bueno, ahora también demanda mucho tiempo por ahí. Siniestros. Eh, si bien estamos todos cercados, comprometidos con lo que hacemos, el, la parte más más sacrificada por ahí es el tiempo que uno no le puede dar a su familia por cuestiones de estudio o por cuestiones de, de, de siniestro. Pero bueno, es lo que elegimos, nos gusta, estamos realmente muy a gusto con lo que estamos haciendo y. Y también un punto muy importante a tener en cuenta en el apoyo con el que contamos de toda nuestra población. Hemos hecho de todo para lograr juntar nuestros materiales. Creo que... La verdad sí. que eso te llena te llena de, de entusiasmo y te da la Claro. ¿Y cómo va a funcionar ahora a partir de, de mañana eh, el cuartel oficialmente? Bueno, eh, mira, si bien nosotros eh, ya venimos cumpliendo la función de estar activos, eh, la vamos a seguir manteniendo de, de esta manera. Tenemos un número de teléfono, uno fijo y uno móvil. Eh, tenemos guardia de cuatro horas eh, por cualquier siniestro que, que suceda. La población ya está al tanto de nuestro número, ya lo hemos dado a diferentes lugares lo hemos hecho conocer en la población también. Eh, y después nosotros, después de recibir la emergencia, estamos comunicados entre nosotros por diferentes sistemas, ya sea por handy o por celular, en un sistema que se llama alertor y generamos la convocatoria, lo antes posible nos presentamos en el cuartel y eh, vamos hacia el lugar. Perfecto, para que la gente sepa. Y el día de de mañana, entonces, eh, ¿cómo va a ser el acto? ¿A qué hora? ¿En qué lugar? ¿Quiénes van a ser los invitados? Bueno, el día de mañana es, la verdad, que un día muy esperado. Eh, el acto va a ser eh, en nuestro cuartel. Eh, la verdad, eh, estamos, vamos a estar todos los integrantes, tanto de discusión como de cuerpo activo y aspirantes. Eh, y, bueno, también, obviamente, está invitado a autoridades... Los cuarteles corresponden a la 10, autoridades nacionales y autoridades locales Puerto del pueblo, puede ir cualquier persona a verlo. Están todos invitados, están todos invitados el cuartel de bomberos de es del pueblo, es un servicio que nosotros tenemos para el pueblo y, y la verdad que si no fuese por ellos, no hubiese sido posible, así que... En todos los Claro, el cuerpo de voluntarios mayores está constantemente eh, en bufet, haciendo eh, bonos colaborativos mm -hmm. y la gente siempre está ahí apoyando constantemente. Siempre apoyándonos. Eh, bueno, me quería decirte que mañana el acto es a las 5 de la tarde en eh, nuestra en el cuartel y siempre nos están apoyando por todo, por lo que sea. Por ahí a uno se le hace muy difícil recién cuando empieza. Eh, por una cuestión de que lo venimos haciendo a pulmón, pero la gente colabora con todo. Es, es excelente. Genial. Bueno, entonces lo mejor para mañana, lo mejor para este para para este camino, porque no es que, bueno, fue un año de estudio y ya está. Muy, te tenés que seguir capacitando constantemente. Sí, mira, mira nosotros arrancamos esto y y esto es algo que, que va a ir creciendo con el tiempo. Si bien el, el proyecto estaba mucho antes de que nosotros estemos acá hoy, eh, esto va a seguir siendo con el tiempo, eh, vamos a tener más aspirantes, vamos a tener un cuartel mucho eh, más acorde a las situaciones, y con bueno, el objetivo de brindarle al habitante de Mastolo, eh, la de cubrir las necesidades que tengamos. Bomberos está para todos. Es del pueblo. Sí, bueno, muchísimas gracias Juan, le deseo mm -hmm. lo mejor para mañana, claramente vamos a estar ahí acompañando, y un saludo a todos, a todo el, eh, el cuerpo de bomberos, y felicitaciones. Mm -hmm. Muchísimas gracias, y muchas gracias por la nota. De nada. Bueno, así estamos hablando sobre el gran evento que vamos a tener el día de mañana. Y ahora vamos a ir a un tema que le va a presentar a nuestro compañero Hernán. Imagínense ya, ¿eh? a esta hora de la mañana, 14 grados 3 décimas la actual temperatura.